Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión nueva, eh, un meetup nuevo. Estamos súper contentos de poder presentar este tema. Eh, voy a comenzar a contarles un poquito sobre nosotros, qué hacemos, por si alguien acá es nuevo y si ya han escuchado quiénes somos, se lo repetimos, para que no se olviden. Entonces, deme un segundo, voy a proyectar. ¿Me pueden avisar, por favor, si pueden verlo, chicos? Sí se ve? Ya. No. No, no, no. Ya. Yeah. Hackers Lima. ¿Quiénes somos? Somos una comunidad global sin fines de lucro que busca promover soluciones de problemas de manera creativa, buscando la intersección entre la tecnología y derecho. Nace en Brooklyn, Estados Unidos, en el 2012, y actualmente está en 194 ciudades. En Perú, por ejemplo, estamos en Lima y Arequipa. Es el movimiento de innovación legal más grande del mundo. ¿Qué no es Legal Hackers? Para poder entender qué más o menos hacemos, tenemos que decir qué es lo que no hacemos. No somos una entidad comercial, no somos una asociación gremial, no somos un grupo de lobby político, y no somos un grupo de investigación de seguridad, y tampoco... Eh, hackeemos cuentas, porque nos han contado, nos, muchas veces nos escriben tratando de pedirnos que hackeemos cuentas, pero no lo somos y no hacemos eso. Somos una comunidad de voluntarios neutral y abierta a cualquiera. Somos una comunidad de abierta ¿por qué? porque dentro de toda la gente que se encuentra hoy en día eh, suscrita a nuestros meetups, que han sido ponentes o que forman parte de esta comunidad. Encontramos abogados, académicos, investigadores, tenemos artistas, diseñadores, emprendedores, tecnólogos y muchas, y muchas profesiones más. ¿no? Legal Hackers Lima nace en el año 2018. Nos encontramos, somos parte de Legal Hackers Internacional. Más de 1.900 miembros y hemos organizado más de 20 eventos a la fecha. Acá les voy a presentar a, la, a, los, a los chicos que formamos parte del capítulo de Lima. Tenemos a Adriana Paredes, Adriana Tapia, Álvaro Castro, Felipe Gamboa, Miguel Morachimo, Rafael Santín y bueno, yo, Paola. Eh, el día de hoy tenemos un evento que personalmente me parece súper interesante. Vamos a trontar con un grupo de inno, inno, perdón, emprendedores... Eh, tecnológicos, por así decirlo. Eh, les paso, no sé exactamente, creo que a quién le, le toca pasar el micrófono, creo que Álvaro, tú nos vas a contar un poquito más sobre lo que vamos a escuchar hoy día y nos vas a contar sobre los superponentes que tenemos hoy. Uh -huh. Entonces, te paso la posta y me despido. Gracias, Pau. Perdón. Nada, bienvenidos a, a todos a, a este nuevo Mirad de, de Liga Jacras Lima. El tema de hoy es un tema súper bacán porque vamos a hablar de, en forma amplia, innovación en, en el sector legal, en la industria de servicios legales, como queramos decirle. Y para eso, hemos, sobre todo, le damos la foto actual, porque el tema de, el tema de innovación es, es algo que, que evoluciona. Eh, y, la foto, y queremos saber un poco cuál es la foto que está hoy y hacia dónde nos vamos. ¿no? Y, y innovación legal no solamente referido a temas este, puramente tech, aunque es un, aunque es muy importante, sino inclusive algo más, es un poquito, un poco más, este, tal vez filosófico de cómo se puede innovar a nivel de servicios legales. Y para eso tenemos eh, a tres equipos, digamos, presentes, digo, iba a decir tres personas, pero en realidad algunos tienen, algunos tienen un equipo completo acá. Eh, son, dos, son dos, dos, dos legal tech, dos startups de legal tech, una con más, con más tracción que la otra, más antigua, y a una, a un, no les gusta esa palabra, pero es una especie de clínica jurídica, un centro de innovación que se está incubando dentro de la, Universidad, dentro de la Facultad de Derecho Universidad del Pacífico. Así que eh, voy a presentarlos brevemente y luego les voy a dar el micrófono para que se presenten a ustedes y por supuesto a, a, las, a, a las organizaciones que representan. Entonces, en primer lugar eh, está Daniela Vargas, voy a mencionar a los que están de todo el equipo, pero es... Por Alo, Alo es Alo, ¿no? Para, para que se entienda, Alo es una, es una startup legal tech eh, de reciente creación. Eh, y está, bueno, quienes nos van a comentar sobre ella está en primer lugar Daniela Vargas, pero también está, por supuesto, el equipo es este, Paolo Bejarano, eh, Valeria Briñole, Ana Lucía Tawá y José Chamán. Y eh, Daniela, para presentarla, ella es bachiller en Derecho eh, por la Universidad del Pacífico, especializada en temas laborales. Y cofundadora de Allo, una plataforma virtual que permite a los emprendedores automatizar documentos legales eh, necesarios para la ejecución de sus actividades y conocer los beneficios de, los negocios, de la adecuación de los negocios al, mar, al marco legal. El equipo de Allo tiene interés de brindar conocimiento a las personas y mostrar que el derecho puede estar al alcance, al alcance de todos. Eh, en segundo lugar, eh, tenemos, vamos, estamos con Diego Rasuri. Diego Rasuri es fundador de Legally.pe es la primera startup de Legal Tech en el Perú, que busca simplificar los trámites para emprendedores mediante una plataforma web, y desde Legal.ly se diseña un sistema de servicios online enfocados en transformar la experiencia legal del usuario, cortando la brecha entre un servicio de calidad y un presupuesto exacto. Y por último, y no por ello menos, no menos importante, Sebastián Gostales. sebas es bachiller en Derecho también por la Universidad del Pacífico y es cofundador de La Cápsula, una organización integrada por eh, estudiantes de la Universidad del Pacífico que busca empatizar para innovar en la industria legal. Sebas es un creyente del poder de la empatía para generar transformación y un entusiasta del storytelling. Actualmente se dedica a construir proyectos alrededor del diseño eh, y la innovación en, en su margen legal. Así que, este, bienvenidos, bienvenidos a, a todos los equipos. Eh, y en primer lugar, le doy el, el, el micrófono a Daniela para que nos cuente eh, sobre algo. ¿No? Este, eh, y ya después vamos a ir con las preguntas. Perfecto, muchas gracias Álvaro, muchas gracias al, al equipo de Legal Hackers por invitarnos y gracias a todos los que nos están viendo por el interés que tienen al tema de innovación legal actualmente. Eh, les hemos preparado una cortita presentación, actualmente eh, también vamos a dar esta presentación junto con Paolo Bejarano, así que mientras, lo mientras hago la presentación, lo comparto. Uy, gracias, Vale. Perfecto. Entonces, nosotros somos Alou, eh, nosotros nos encargamos de, elaborar eh, de la elaboración automatizada de documentos legales para emprendedores. Nos preguntamos, ¿por qué nació así? Nuestro propósito principal es hacer el derecho más accesible para todos. Y la pregunta es, Daniela, ¿qué tan fácil es ser accesible? Es colocar las palabras de manera sencilla, al alcance y mediante una plataforma que no sea de complicado uso. Siguiente, por favor. ¿Qué ocurre? Existe un gran problema. Para emprendedores y MIPES, elaborar documentos legales hoy día implica mucho tiempo y esfuerzo. ¿Por qué? Es correcto. Pueden entrar a Google, en buscar y carta poder, eh, política de privacidad, carta de renuncia. Sin embargo, hay dos temas que tienen que darse cuenta. La primera, la exposición al peligro y no saber lo que van a conseguir, lo que van a encontrar, y tampoco la fuente si es fidedigno o no, o si inclusive aplica a Perú o no. Lo segundo es que implica un alto costo. ¿Por qué? Es un emprendedor, recién está empezando y no sabe muy bien cuáles son los pasos para poder adecuarse a las nuevas regulaciones que está pidiendo el gobierno para poder ser transparentes y estar completamente formalizados. Usualmente puedes requerir un abogado. O también tienes que buscar empresas que quizás te puedan apoyar en esas situaciones, pero que tienes que tardar uno, dos, tres días. Y lo último, te expones mayor a riesgo. Cuando tú no tienes a la mano documentos que permitan eh, enfocarte, o por ejemplo, regular las acciones que tienen eh, dentro de tu empresa, dentro de tu emprendimiento, una política de datos, una, una política de privacidad, una política de cookies, te expones al riesgo de alguna sanción o de un incumplimiento de una tercera parte. No, por eso nosotros. Siguiente, por favor, Ale. Nosotros por eso creamos a Low. Nosotros nos encargamos de elaborar documentos legales en minutos, sin conocimientos legales y a un precio accesible. Daniela, ¿cómo que conocimientos le cómo sin conocimientos legales? Les explico rápidamente. La plataforma, al momento de ingresar, les ofrece una serie de documentos que están automatizados. ¿Qué es automatizar? Que es lo primero que se tienen que preguntar. Es que el usuario no tiene la necesidad de terminar de escribir completamente el documento. Simplemente coloca los datos principales. Sus nombres, apellidos, identificaciones, el código del negocio. Y la plataforma lo genera automáticamente. Sin conocimientos legales, porque Lo que nosotros queremos es acompañar al emprendedor en los inicios. Cuando este recién está alineándose a la vida legal, a la vida formal. ¿Qué vamos a ver? Nosotros tenemos bullets y pop-ups, donde le indicamos al emprendedor qué tiene que llenar, dónde puede conseguir esa información. Vamos de la mano con él en el camino. Tenemos un tema didáctico para que ellos puedan llenar documentos y sepan qué información tienen que dar. ¿Y por qué un precio accesible? Porque en el mercado nosotros estamos en un rango de 0 a 50 soles a diferencia de otras cosas. Vamos a poner un breve ejemplo de cómo se realiza una automatización. Por ejemplo, pueden ver en el video, nosotros queremos iniciar un documento, buscamos en la página, y queremos seleccionar la carta de renuncia. Le hacemos clic a la carta de renuncia, automáticamente se va a abrir la pantalla, colocas su nombre, a quién te vas a dirigir, y lo principal, miren los siguientes pasos. Te preguntan si es, ¿estás dentro de los 30 días? O, ¿hay un plazo mayor a 30 días? ¿Por qué eso es importante? Porque la plataforma misma te va a brindar qué párrafo necesitas para poder pedirle a tu empleador un tiempo menor. Eso es un tema que le va a importar al emprendedor. Vale, siguiente, por favor. Ya. Eh, le explicamos. Una vez que la plataforma está lista y tú generas tu carta de renuncia, la computadora piensa, sola. si tú lo colocas que vas a renunciar, dentro de los 30 días, automáticamente te van a colocar un párrafo que digan, por favor, señor empleador, me quiero exonerar eh, del mínimo de 30 días, sin que tú lo necesites y sin que tú lo sepas porque la plataforma ya sabe lo que te tiene que brindar. Luego de que termine esto y llenes los datos correspondientes, puedes descargar el documento y sin perjuicio de ello, se va a enviar a tu correo electrónico para que lo puedas usar en un formato PDF, amigable y que pueda ser impreso y utilizarlo al mismo tiempo. Siguiente, por favor, ¿vale? Pruébenlo tú mismo, agarren sus celulares, ingresen a low.pe y vean cómo funciona. Actualmente, en nuestra plataforma estamos migrando, estamos haciendo unas mejoras en mantenimiento, así que posiblemente van a tener una demora en, el, en la llegada del documento a su correo, pero lo pueden descargar abiertamente. Pruébenlo, hay un montón de, hay esta carta de remisión que es una prueba gratis, miren cómo funciona la automatización, no hay necesidad de hacer formularios, no hay necesidad de esperar días, es en minutos. Y viene un tema más importante, porque a lo uno no se quiere quedar ahí, en verdad el emprendedor algo, sino también, vale, siguiente. Nuestro propósito no se limita acá. Siguiente, vale. Nosotros vamos de la mano de que queremos crecer, pero queremos crecer apoyando e incluyendo a las personas que quizás no se encuentren en la capacidad de conocer este tipo de información. Nuestro primer foco es los quechohablantes. Podemos ver las cifras, cuántos quechohablantes hay en el Perú al 2019. Y la pregunta es, ¿tenemos recursos que les permitan a ellos saber cómo conocer o qué documentos tienen que ser para emprender o para saber cosas sociales? No hay. Allow, quiere ir de la mano, no solo de ayudar al emprendedor, sino también de brindar este tema de responsabilidad social de la mano, brindándoles a través de un blog jurídico. Siguiente, ¿vale? Información, no solamente relacionada a los documentos legales, sino también información que les van a servir de temas sociales, por ejemplo, cómo sacar un DNI, cómo inscribir un recién nacido, ¿no? que son parte de la sección social, y acá, como pueden ver, tenemos en español y en quechachanca, cómo formalizar una renuncia. Yo no solo te brindo el documento, no solo piensa brindarte el documento, sino quiere que tengas la experiencia completa, para qué sirve, qué hace, cómo lo hago, cuáles son mis riesgos, cuáles son mis derechos, eso es lo principal, queremos personas informadas. Siguiente, ¿vale? Nuestro equipo, como pueden ver, está conformado por Pablo Bejarano, José Chamán Vale briñole y Ana Lucía Taboada. Conjuntamente, nosotros pensamos y creemos de que el derecho se puede generar y confrontar y converger con la tecnología para poder crear un mundo mejor. Pero no estamos solos. De la mano, estamos yendo estamos junto con Álvaro Castro y Cecilia Can y creamos un producto que pueda pensar para todas las personas sin exclusión y que. Poco a poco pueda llegar a muchas más personas que necesiten emprender. Siguiente, ¿vale? Para cerrar, les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes. Y lo principal, nosotros creemos que Allow tiene que ir de la mano de tus sueños. Estás emprendiendo, estás iniciando un nuevo negocio. Lo que nosotros queremos es que no lo dudes y que cuentes con nosotros. Que en minutos puedes tener las cosas que necesitan para este momento. Muchas gracias. Buenísimo, gracias, Dani. Eh, bueno, qu quiero dejar un poco la las, preguntas, este, las preguntas para los tres en un momento posterior. Entonces, prefiero darle pase a, a, a Diego para que nos cuente sobre Legal. Bien, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Razzuri, fundador de, de Legal.pe o legally.pe, como gusten llamarlo. Eh, voy a hacer la. Voy a compartir mi presentación. Denme mi un minuto, por favor. Aquí está. Listo, me confirman. Entonces, por favor, si la están viendo. Perfecto. Bien, buenísimo. Este, bueno, antes que nada, felicitaciones a alo De verdad, buenísima la startup, me encanta. Sobre todo esto de la accesibilidad a los quechohablantes, eh, brutal. Eh, los felicito por ello. Eh, nosotros eh, somos Legally, una startup también de Legal Tech que este, se funda en el año 2017 con, con una intención muy similar a la de Allow, que es básicamente darle acceso a los emprendedores a un servicio legal de calidad pero a un precio exacto, un, a un precio adecuado al presupuesto de todo emprendedor. ¿no? Y, y todo este afán nace con una misión, eh, con, con un espíritu por detrás que era básicamente que nosotros creíamos en que el Perú, el país, es un, es un, un territorio que puede crecer con negocios formales y, y como tal es algo que creemos que se puede dar. El tema está en que ser formal en el Perú es terriblemente doloroso. Eh, si un emprendedor quiere iniciar un negocio, tiene dos opciones, o acudir donde un abogado que le puede prestar servicios de espléndida calidad, de excelente calidad, y satisfacer todas sus necesidades y pensar a futuro, pero es tremendamente caro también. La otra opción es es acudir a una notaría donde va a ser maltratado, probablemente ignorado, este, simplemente porque la compra de su servicio de creación de empresa puede no significar algo relevante para el negocio de la notaría. Entonces, eh, con dos opciones tan eh, polarizadas, un emprendedor se ve desde el día de la creación de su empresa en un, en un grave dilema, ¿no? que es... Básicamente, su bolsillo versus la complejidad de ser formal. Entonces, con esta problemática enfrente, eh, mi equipo, mi, mi socio fundador, que es Paul Braga y, y yo, pues nos pusimos manos a la obra y empezamos a trabajar eh, utilizando el conocimiento técnico que ya teníamos eh, asociado a, a las personas adecuadas, para darle forma a un proyecto que no solo simplifique lo que es el trámite legal de un emprendedor, sino todos los requerimientos que éste pueda tener en una etapa temprana. Y, y todo esto a través de una plataforma que los acerque y que elimine la fricción de ir hasta una notaría a hablar con abogados que de repente no los vayan a hacer sentir cómodos o les vayan a hablar en un lenguaje que es completamente extraño. Eh, para muchos de los que están presentes en esta, en esta presentación, pues los, termos, los términos jurídicos pueden sonar muy sencillos de entender, pero para la persona común y corriente que se dedica a los negocios, la verdad es que no. Entonces, Legal Inace, con esta intención de digitalizar una atención que ofrezca una experiencia legal, eh, increíble, profesional, pero accesible. Una asesoría tan simple como la necesitan los emprendedores. ¿Qué sucede? Que identificamos que el 70% de las empresas comete errores legales que los pueden llevar al fracaso en su etapa temprana. ¿Y Conlleva esto a que la gran mayoría de los emprendimientos fracasen muchas veces porque no han previsualizado problemas que se pueden desencadenar como multas por el simple hecho de no tener sus libros contables legalizados en el plazo adecuado y descubren que tienen que pagar una multa dos años después de haber estado trabajando y todavía con intereses. Entonces, esto entre otros factores son los que generalmente llevan a los emprendedores al fracaso eh, dentro de un ecosistema que es tremendamente duro trabajar y aún cuando han intentado ser formales. Entonces, para aliviar toda esta situación, Legally se construye bajo tres pilares o tres principios de servicio que nosotros planteamos. El Legally Roadmap es una ruta legal que nosotros le ofrecemos a los emprendedores donde en un orden prioritario, les dejamos claro cuáles son las actividades, las acciones o, o los trámites que deberían desarrollar eh, a lo largo de su a lo largo de su carrera emprendedora, pero siempre en base a un presupuesto que sea adecuado a lo que nosotros entendemos como realidad de un emprendedor. Luego tenemos lo que es Legalidots, e que es básicamente una plataforma de plantillas de contratos automatizados donde las personas pueden adquirir un, por ejemplo, un contrato de confidencialidad, eh, entre otros documentos. Y no solo que operen de cara al emprendedor, sino también de cara a sus clientes, como conseguir contratos para clientes o contratos para proveedores también. Eh, de manera muy sencilla y a un costo bastante accesible, automatizando gran parte de lo que Representa el trabajo legal de un abogado, eh, horas hombre, considerando las horas hombre que tiene que invertir en el desarrollo de un documento, pues con tecnología esto tranquilamente se puede sintetizar a un clic. Luego tenemos el Legal Advisor, que es básicamente el soporte y una comunicación adecuada para un emprendedor. Es decir, eliminamos todos los términos complejos que vienen de la mano con una asesoría legal y les dejamos las cosas suavecitas al cliente, para que las entienda en, en, una, en un idioma que sea digerible. Y no se preocupe tanto por estar entendiendo la complejidad de estos trámites, sino más que nada por sacar adelante su negocio. Hemos atendido distintas startups. Eh, empezamos como tal eh, atendiendo a las startups que iban pasando por Startup Perú, el programa que, el programa que nosotros este, logramos ingresar. Y, y eso fue un buen comienzo que nos ha llevado eh, poco a poco a ir adquiriendo otro tipo de cartera de clientes en donde ya entran a, a calar de repente empresas o emprendedores que tienen un tamaño mediano y no solo tienen operaciones en Lima, sino también en otros países. Eh, esa es una proyección que hicimos hace un tiempo cuando participamos en el foro de APEC en Chile, este, prepandemia. Y bueno, esto es, un poco, esto es un poco la ruta que hemos seguido desde nuestro tiempo o desde nuestro año de fundación. ¿no? En el 2017 empezamos como un proyecto muy sencillo donde ingresabas en un formulario los datos y por detrás eh, todos trabajábamos como monitos apretando teclas y preparando plantillas y se las pasábamos a los abogados para que las aprueben. Bueno, esto ya evolucionó con el tiempo. De hecho, para nuestro primer eh, concurso que ganamos, que fue el de Startup Usil, nos dio el primer eh, empujón para entender de que había un mercado que se estaba desarrollando. Eh, luego llegó la sexta generación de Startup Perú, de la cual fuimos beneficiarios. Y, consecuentemente, eh, esto nos dio la confianza como para participar en el Startup, que fue un concurso que llegó a Perú eh, de, a nivel regional y, y en el cual obtuvimos una ventana de exposición que, Finalmente nos abrió la puerta para empezar a explorar otras, eh, otras partes de lo que es la industria legal tech, que es como el desarrollo para terceros, ¿no? eh, generando una alianza con el estudio Muñiz, en un primer proyecto que se desarrolló en el año 2019. Esta presentación, como les decía, es este, un poquito pasada ya, pero eh, lo que se viene ahora en realidad es un salto, de lo que nos ha permitido eh, aprovechar esta pandemia. Eh, creo que ha evidenciado a todo nivel que digitalizar no solo la, el comercio, sino también digitalizar los servicios es totalmente viable hoy en día con las herramientas que contamos. Y pues en un momento de incertidumbre en el que la mayoría de los eh, proveedores de servicios legales estaban acostumbrados a recibir sus clientes en sus oficinas, pues nosotros ya veníamos preparándonos desde el año 2017 en desarrollar esta actividad con plena normalidad. Entonces, la pandemia fue para nosotros en realidad el, el empujón que necesitábamos para que nuestro negocio siga despegando. Creo que nada de esto hubiese sido posible sin la colaboración de todos los aliados que hemos forjado a lo largo de nuestra carrera emprendedora, entre ellos Legal Hackers, que realmente es un placer participar con ustedes en todas sus este, presentaciones cada vez que nos invitan y, y nada, este, creo que eso es algo fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto de tecnología vinculado a cualquier industria y sobre todo en una industria tan conservadora como es la industria legal. Este fue el equipo que se encargó de desarrollar el primer prototipo decente, como les dije el primero era un formulario que solo recibía datos este, el segundo ya fue algo más elaborado que iba generando documentos automatizados y sintetizando procesos eh, que increíblemente hoy en día en la mayoría de notarías se sigue dando de manera manual. El tipeo de escrituras públicas, el tipeo de, este, de contratos que van a legalizar, entre otros documentos que realmente hoy a través de Legally hemos logrado eh, simplificar entonces Muchas gracias por su tiempo. Aquí les dejo las redes sociales para que puedan entrar a chequear qué cosas vamos lanzando en el día a día. De hecho, se vienen algunas mejoras en la plataforma, algunas innovaciones adicionales. Este año, como les dije, nos ha servido mucho para aterrizar proyectos que veníamos trabajando y que sentíamos que el mercado no estaba listo para recibir, pues hoy está más listo que nunca. Y, y en eso estamos. Así que nada, un gusto haber tenido esta oportunidad de contarles un poco sobre, sobre nuestra empresa. Excelente, gracias Diego. Eh, como digo, y, y las preguntas las vamos a, las voy a la ronda de preguntas cuando te, te, te concluya la última presentación. Y ahora le damos pase a, a Sebastián González de la Cápsula, la Cápsula de Innovación Legal. Genial, este, gracias Álvaro. Eh, mientras que voy proyectando, me voy presentando de nuevo. ¿Qué tal a todos? Buenas noches, gracias a Aliar Hackers de verdad por la invitación, gracias Álvaro. Y eh, yo les voy a contar un poquito de cómo iniciamos la cápsula y, y yo como cofundador, conjunto con mis tres compañeras de la universidad, hemos creado este espacio súper genial que ahora les vamos a, a contar un poquito de qué trata. Un segundito que va cargando. Un avisan si se ve por favor sí, genial. ¿Se sigue viendo? Ah, oh sí, bien. ya, buenas. Este, ¿Qué tal? Eh, bueno, yo soy cofundador de la cápsula, junto con Valeria, Ana Lucía, Fabiana, y este, pero siempre me gusta iniciar las presentaciones que tengo de la cápsula, pregunta, o sea, haciéndonos la pregunta de qué rayos es la cápsula, ¿no? ¿Qué es la cápsula? Y bueno, la cápsula inicia eh, como un espacio. Para crear proyectos de innovación en el derecho. Y en realidad, esta filosofía nace un poco más atrás. Con no seas, disculpa que te interrumpa. No está en modo presentación. No sé si quieres ponerlo como presentación. A ver, a ver, a ver, un segundito. A ver, a ver, voy a tratar de nuevo entonces. Ah, normal. Igual sí se ve, no es que no se ve, ¿no? pero por si acaso. No está en modo presentación, ¿no? A ver, a ver, un segundito. ¿Ahora sí creo? Ahora sí. Perfecto, gracias, gracias Alberto. Y bueno, les mencionaba que la cápsula en realidad es este espacio, ¿no? Para crear proyectos de innovación en el derecho, que nace en la Universidad del Pacífico, pero en realidad eh, todo surge a partir de una historia muy genial eh, que tenemos los cuatro en común, los cuatro cofundadores. Y es que los cuatro iniciamos nuestra primeras prácticas en estudios de abogados. Y ahí formamos parte de grupos humanos con ideas distintas, con pensamientos, con eh, distintas formas de pensar y sobre todo formas de trabajar. Y creo que nos pasó un poquito que comenzamos a normalizar cómo practicábamos el derecho y cómo nos veía la sociedad. De un lado, teníamos... Eh, una forma determinada de hacer, por ejemplo, informes legales que prácticamente eran in inentendibles para los clientes y entendibles más bien para el abogado del cliente. Y del otro lado tenemos a la ciudadanía que de repente nos percibía eh, familiares, amigos o hasta taxistas en conversaciones así de, de, de viajes que nos percibían como estos agentes que solo lucran y que de repente son corruptos, ¿no? esta percepción que, te, que tenían de nosotros. Entonces nosotros normalizamos esa, esa visión. Y es ahí donde tomamos conciencia que de verdad había una ventana opaca entre, entre el mundo legal y por otro lado tenía, teníamos a toda la ciudadanía y a los clientes. ¿no? Una ventana opaca que no nos dejaba conectar de verdad. Había una falta de conexión. Y en, por ejemplo de ello, es, es este documental que en el 2019 lanzó el comercio sobre el sistema judicial, ¿no? que ahí notamos claramente la falta de conexión que hay entre el sistema de justicia y los ciudadanos. Entonces lo que queremos nosotros con la cápsula es en realidad conectar al mundo legal con clientes y ciudadanos. Y hacer que esta ventana opaca que les mencionaba, se trasluzca, que, sea, que haya una conexión entre estos dos mundos, ¿no? Y una vez que, eh, que, que pensamos que esto, que esto podía suceder, eh, nos comenzamos a pensar y que en realidad la mejor forma de conectar con alguien es empatizando, ¿no? Y creemos, de verdad, con, mucha, con mucho, digamos, entusiasmo que, que la empatía es la clave para innovar el derecho. Y esta no es una frase cliché, ni una frase que nos saca, sacamos de Google, de una imagen así eh, de motivacional, sino más bien esta frase, en realidad, no lo digo yo, sino lo dice la ciencia. Hace muy poco, incluso después que nosotros habíamos pensado en el propósito de la cápsula, sale esta, este estudio por Catalyst, esta organización llamada Catalyst, en el que mencionaban que los empleados con líderes empáticos son más innovadores y más comprometidos con que los empleados que tienen líderes menos empáticos. Y aquí quiero detenerme en dos palabras, en tres en realidad. La empatía puede generar innovación y puede generar mayor compromiso. Esto, digamos que cuando salió ese estudio y lo mencionamos en, en una de las reuniones de las CAPSUMIT que tenemos, eh, fue, muy, fue brutal, porque dijimos, okay, esto es lo que estábamos pensando en todo momento, y ahora se traduce en un estudio hecho por una organización, y es verdad. Más empatía, más innovación, más compromiso. Y era bastante natural que, que cómo nacieron nuestros valores a partir de esta frase que menciono, ¿no? Empatía genera innovación legal. Porque así los valores de la cápsula nacen a través de, de, de, este, de, este, de esta primera línea que les menciono. ¿no? Comprometerse con el propósito, conectar con el sentir ajeno y crear ideas que generen valor. Tres valores que incluso la ciencia nos apoya y que dice, efectivamente, si haces estos comportamientos vas a generar innovación en cualquier campo. Y ahora que yo les ya, mencioné, ya les mencioné qué es la cápsula, por qué surge la cápsula, quiero contarles un poco de qué es lo que, cómo lo hacemos, ¿no? cómo, cómo generamos esta, esta innovación. Bueno, de la mano de dos profesores de la Universidad del Pacífico, creamos dos estaciones dentro de la, de la cápsula. La estación de conexión legal y la estación de orientación emprendimientos. La estación de conexión legal... Perdón, la Estación de Orientación de Emprendimientos, que está conformada por Vale Acosta, Piero Montero, Fabián Alvarado y Adara Palomino, buscan diseñar una manera distinta de hacer consultorías jurídicas con la finalidad de transformar el derecho. Es decir, utilizar metodologías innovadoras para poder eh, orientar a los emprendimientos. Y ahí es donde eh, la alianza con la Universidad del Pacífico es tan importante. Y del otro lado tenemos a la estación de conexión legal, donde estamos Ana Lucía y yo, Ana Lucía Taguada y yo, Sebastián González, en donde lo que buscamos más bien es conectar al ciudadano con el Estado de Derecho. Y una de las primeras pinceladas que ya estamos teniendo respecto a esto, uno de los primeros proyectos en realidad, eh, tienen que ver con comunicación legal en específico. ¿no? ¿Cómo poder generar una mejor comunicación legal para el ciudadano? Y ya les vamos a contar más adelante, chequeen nuestras redes sociales que vamos a ir lanzando el piloto, el primer piloto de esta estación, así como de la otra también. Entonces, solo me queda decirles que se sumen a nuestra comunidad, nos encuentran en Instagram como La Cápsula, y, y nosotros siempre estamos abiertos a construir espacios de innovación legal. Sobre todo, eh, siendo estudiantes de la Universidad del Pacífico y teniendo, eh, digamos, como... Incubando este proyecto, sobre todo ahí, ¿no? Eh, es, un, es un espacio especial porque lo que buscamos en realidad es justamente traslucir este, esta ventana opaca que les mencionaba a un inicio. Y eso es. Muchas gracias. Excelente, gracias, Sebas. Eh, la raya, primero, felicitaciones a, a, a, las tres, a los tres proyectos este, y a, a todos los que han... han han expuesto hasta el momento y, antes, y efectivamente como he puesto en el, en el, en el chat pueden mandar sus preguntas al público con las preguntas los comentarios, igual voy a, voy a plantear un primer tema antes de dar pase a los, a, antes de dar pase a los a las consultas del público y, y son tres preguntas que quiero y por supuesto Ra, Rafael, Nicky, este Paola, Adri, cuando quieran intervenir adelante, me cortan nomás eh, pero la primera pregunta es, eh, qu quisiera preguntarle a Diego, porque siendo el además el proyecto más antiguo, ¿no? Entonces él ha dicho algo interesante que es, oye, oh, este, eh, la pandemia ha, este, ha impulsado esto. Y claro, intuitivamente diría, sí, pues la, la pandemia ha impulsado la digitalización de casi todas las industrias, ¿no? Sin embargo, estuvo en un evento hace pocos días eh, de, una, de una legal tech un poco más grande en varios países y más bien lo, dijo, lo que nos dijo es no, la pandemia ha hecho a los estudios de abogados que son sus, a los departamentos legales que son sus principales clientes no, es una, no tiene un modelo tanto para directamente para usuarios sino dirigido a despachos de abogados o a departamentos legales, la pandemia ha hecho que más bien se, se ralentice la incorporación de tecnología en los servicios legales porque ha sido percibido por los operadores legales por los estudios o por los departamentos legales como un tema accesorio como que no es relevante, no es tan necesario. Entonces, he hecho, oye, no, lo urgente para sobrevivir ahorita y esto para cuando las cosas mejoren, ¿no? No, perdiendo un poco de vista la visión estratégica que, que puede significar la tecnología. Eh, lo cual me sorprendió un montón, ¿no? Porque, claro, normalmente a todos lados se, se dice, pues, que la innovación tecnológica ha, ha dado un súper salto en la pandemia. Tú que tienes algunos de legalidad, tiene unos años... ¿Cómo lo ves? O sea, este, es, depende si es que los proyectos se enfocan en usuario final y, o, o si se enfocan en, en otras empresas, en, en empresas, de servicios legales o empresas, departamentos legales de empresas. Eh, ¿Qué es lo que has notado que ha cambiado en los últimos años? Bueno, este, gracias por darme el pase, Álvaro, y espero que con más antiguo no te refieras a más viejo. <risa> pero, experimentado, más experimentado okay, pero ahora sí este, entonces nada eh, coincido mucho con la persona con la que, que, con la que tuviste este conversatorio porque efectivamente este, dentro de los estudios legales y dentro de las grandes corporaciones el software legal es percibido como un lujo o un artículo eh, de repente que sí genera eficiencias a nivel operativo, pero no es indispensable. Y es comprensible esa opinión desde el punto de vista de una corporación o de un estudio de abogados, porque naturalmente lo que brinda, un este, lo que brinda o lo que ofrece como valor agregado eh, un estudio es pues, la calidad del servicio, en donde lo que más es importante es es la experiencia que pueda tener el profesional, el profesional para resolver ciertos acertijos o ciertos problemas que se le pueda presentar a su cliente, sea interno o externo, interno si hablamos de una corporación y externo cuando hablamos de un estudio de abogados. Entonces, es natural que lo perciban como tal y es natural que sí, efectivamente, se ralentice la implementación de nuevas tecnologías o, o software legal en este tipo de, de mercado, ¿no? Sin embargo, eh, para quienes estamos brindando servicios al usuario común, es, hemos percibido el mismo efecto de ola que se percibió en el e-commerce. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque básicamente había una o se despertó una masa de, de demanda de clientes que no querían movilizarse hasta un punto en donde solo podían ser atendidos de manera presencial. Entonces, sí, la naturaleza definitivamente, como, como ya estabas adelantando, eh, responde a, perdón, sí, como estabas adelantando, responde todo esto a la naturaleza de, de cuál es tu mercado. Y, y en función a eso es lo que ha hecho que algunos negocios tecnológicos o tomen un impulso o simplemente eh, pues se vean, digamos, que algo, algo un poco comprometidos con esta desaceleración ¿no? de, de la economía. Pero yo creo de que en realidad aquí lo, lo fundamental para cualquier empresa, para cualquier proyecto, así no haya comenzado, así esté en papeles, si esté a punto de empezar, eh, debería ser pensar o repensar hacia dónde enfocarse. ¿no? Creo que la pandemia para algunos fue una oportunidad para aprovechar y para otros una oportunidad para redescubrir. Entonces, este al final todo ya es en eso, no? Eh, si tu mercado eres un mercado que de repente percibe tu servicio como algo más de lujo que, que indispensable, pues habría que reenfocar el objetivo, las soluciones que estás brindando, nada más. Este es mi opinión. Buenísimo. Gracias, Diego. Ahora, eh, en el caso de, de Soluciones Legal Tech que están más enfocadas a, al usuario final, por ejemplo, ahí hay esta pregunta para, para cualquiera del equipo de, de, de ALO, ¿No? Eh, Ustedes tienen particularmente este este este giro adicional que el, con el tema del, del quechua, ¿No? Eh, ahí dieron un número muy interesante y la cantidad de personas quechua hablantes o imagino que serían personas que su primera lengua es el quechua más allá de que a hablen también español y que es una limitación, o sea, digamos, si el derecho es, es complejo, el lenguaje legal es complejo para cualquiera que no sea abogado, imagínate si además, si, si no está en, en español, este, la, mucho, las normas están en español, no están en quechua, entonces, el enfoque que ustedes le dan al usuario final que se dirigen tanto al quechua hablante como al no quechua hablante, el hispanohablante, eh, ¿Dónde creen que ha estado el, eh, digamos, ¿dónde ven ustedes que está el gran problema por solucionar? Porque una, una, una startup exitosa es aquella que busca desnudar un nudo, ¿no? Que el, el, la, las plataformas o las soluciones tradicionales no alcanzan. Los, no hay suficientes abogados en el Perú, hay un montón de abogados. Creo que estamos, esto fue otro dato que me dio el, el del event, la persona del evento el, de hace unos días, es, en Lima tenemos 130 mil abogados y hay 130 mil estudiantes de derecho en este momento. Entonces, aparentemente no es un tema que no haya quien brinde servicios legales. Eh, entonces, como solución, como usted, solución digital, ¿qué problema es el que encontraron y es el que quieren eh, arreglar? Eh, hola, Laura, muchas gracias por tu pregunta y también gracias a Lía Hackers por la invitación. Eh, bueno, el problema que nosotros hemos encontrado es este, esta falta de accesibilidad al derecho, por un lado, por, a, para los emprendedores. Eh, la información está al alcance y los servicios actuales, o sea, eh, los servicios convencionales, que serían este, estudios de abogados, incluso eh, eh, abogados independientes o una búsqueda en Google, eh, no logran resolver este problema de eh, la búsqueda de documentos a un precio accesible. Y por otro lado, el otro problema que resolvemos es la accesibilidad eh, debido al idioma. Entonces, lo que encontramos en la parte del idioma es de que, eh, bueno, de, ya mostramos las cifras de quechua y encontramos de que eh, también ha aumentado la conectividad en el Perú y hemos encontrado que incluso, eh, en, o sea, ha eh, aumentado la conectividad en el Perú, pero no está aumentando esa accesibilidad al derecho. Entonces, el problema que hemos encontrado es de que no hay suficiente información accesible en el idioma quechua. Entonces, eh, nuestra solución lo que hace por un lado es, eh, permite a los emprendedores eh, poder automatizar documentos legales Esos documentos pueden ser, por ejemplo, una carta de poder simple, puede ser unos términos y condiciones, una política de privacidad, y por otro lado, nuestra solución también busca ser el derecho más accesible para quechablantes a través de un blog informativo, y este blog lo hacemos tanto en español como en quechua, para que cualquiera pueda leerlo. Sí, solo para complementar, Álvaro, y cerrar, porque desde la industria del derecho es un poco complicado viendo la cantidad de abogados, lo principal es que, Usualmente, no digo que a todos, al abogado se le hace difícil escribir en simple. La simpleza, para el mundo del derecho, es algo que le ponemos la cruz. Entonces, eh, nosotros hemos encontrado que usualmente las personas no entienden las palabras, justo como decía Diego, es bien complejo que las personas entiendan palabras tan complejas, y que los abogados pueden adaptarse a este tipo de personas. ¿Y por qué los quechua hablantes? Porque de una u otra manera tenemos personas que quieren estar informadas, pero lamentablemente no tenemos el manejo de ese idioma. Eh, nosotros trabajamos con voluntarios que nos apoyen a la traducción del quechua chanca, porque creemos que las personas pueden estar informadas, independientemente de que quizás no, el, el quechua no sea su primer idioma, o el español no sea el primer idioma, lo principal está en que cuando tú buscas eso en quechua, automáticamente el blog de Lows va a salir para poder guiarte, y que puedes empezar tus emprendimientos sin que la barrera del idioma sea un inconveniente. Perfecto, gracias. Rafa, dale. Gracias, Daniela. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo tenía una pregunta para, para nuestros amigos de, de la cápsula. Eh, estaba también leyendo un poco de ustedes antes de, de, de esta presentación eh, y me encanta esta idea de empatizar para innovar en el derecho. Eh, usualmente los, los, los abogados nos suelen retratar como precisamente esas personas eh, no tan empáticas, digamos, más, más eh, ajenas a la realidad personal de sus clientes y un poco más que ven... Eh, nombres y DNIs en los documentos que pueden elaborar, ¿no? ¿Qué, qué tan difícil ha sido para ustedes eh, de lo que han experimentado hasta ahora eh, encontrar abogados o gente inmersa en el mundo del derecho dispuesta a, a, a, a en realidad tomar un camino empático de la profesión y también en la innovación? Genial. Genial, Rafael. Este, muy, buena, muy buena pregunta porque es algo que que, digamos, ha sido difícil porque encontrar personas que, que realmente conecten con esto, con este propósito, ¿no? Pero felizmente, eh, algo que nos ha ayudado mucho, por lo menos de manera interna, tanto entre los miembros como con los profesores que estamos trabajando, es hacer algo que nosotros llamamos rituales. Nosotros tenemos eh, rituales por cada valor que tenemos para poder justamente... Eh, fomentar esta práctica entre nosotros mismos, porque incluso hay muchas veces que eh, nosotros trabajamos en estudios o alguien trabaja en un estudio y de repente eh, lo que buscamos es que la forma de trabajar sea muy parecida en, a nivel tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? y que la empatía no solo sea en el trabajo o sea en la cápsula, sino que la lleven en realidad a todos los espacios de, de su vida. Entonces hacemos algo que se llama rituales, que son básicamente hábitos, pero a propósito, digamos, así le llamamos, ¿no? Como hábitos a propósito. En donde hacemos prácticas de, de, de, de, de cómo, como que dinámicas de, de, de cómo empatizar con el otro, entre nosotros. Y así, digamos, fomentamos cada vez más la empatía y lo medimos, ¿no? Y así sale, por ejemplo, el, el digamos, el valor del mes, el, el, el, digamos, el miembro que ha ganado el valor del mes, en este caso de la empatía. O sea, digamos que usamos este tipo de metodologías interesantes justamente porque creemos que, si bien estamos en un mundo del derecho en el que tú bien mencionas, no eh, es bien difícil encontrar gente que empatice, creo que estamos partiendo de nosotros y luego vamos a comenzar a hacerlo a través de nuestros proyectos. Y yo sé que más gente se va a sumar a esta filosofía y lo que buscamos en realidad es tratar de generar una comunidad alrededor de todo esto, ¿no? Gracias, Sebastián. Eh, creo que hay una pregunta más del público. Yo, yo tenía una antes y con eso cierro mi participación. Pero... Eh, y esta va un poco para, el, para los equipos de, de Alo y de eh, Tienen Tomando un poco lo que, lo que cuenta Sebastián, ¿no? eh, si bien es cierto que, que, que ahora la tendencia del derecho o lo que se busca en algunas partes del derecho es la innovación y la automatización ¿no? y una respuesta rápida eh, que no requiera muchos caminos. Eh, también es cierto que hay cada vez más una despersonalización del servicio, ¿no? o al menos ese es el efecto eh, de, de, de la automatización. ¿no? Eh, en su experiencia, digamos, tratando a personas, eh, les, les ha pasado que las personas aún siguen queriendo hablar con un humano eh, que les cuesta un poco a veces digamos, es estar en lo frío de su computadora, sintiendo que atendieron alguna necesidad legal, y, y lo dejo para, para cualquiera de los dos que quiera responderlo. Eh, sí, Rafael, muchas gracias por tu pregunta. Uh, quisiera comenzar yo. Uh, bueno, lo que ocurre, eh, al menos en nuestra experiencia, sí se ha ocurrido de que siempre eh, se quiere tener ese contacto con un humano. De hecho, en, nuestro, en nuestra web, en nuestro producto, hemos puesto ahí arriba un número de WhatsApp, Incluso en el, en, el, en el editor de documentos hay un botón ahí bien grande WhatsApp y la gente le ha dado clic y incluso ha hablado porque muchas veces quiere saber que hay un humano detrás de este servicio. no Y eso es algo normal que ocurre en realidad con todos los servicios y productos que son innovadores. O sea, siempre hay un producto que, siempre cuando sale un producto innovador. Los primeros usuarios van a ser Early Adopters o Innovators. Entonces, esos dos primeros grupos son los que primero se van a arriesgar con tu producto y ellos van a ser quienes van a contar que tu producto realmente sirve y ahí es donde eh, vendrían los Late Adopters o ya... Eh, el, o, o, ya o sea, eh, al comenzar, esos dos primeros grupos de usuarios son quienes te van a comprar. no Entonces, yo creo de que ahorita, eh, como nuestros productos en el caso de Logo es un producto innovador, sí estamos apuntando a estos dos grupos, a los Innovators y a los Early Adopters. Y sí y se ocurre de que quieren, este, quieren saber de que hay un humano detrás y es algo que, que va a ocurrir y es algo que hay que saber este, manejarlo. Pero con el tiempo lo que va a pasar es de que esos dos grupos de usuarios, los celulares y los sinovitros, van a ir contando y ya se va a ir este, poco a poco normalizando eh, contar con servicios legales en una página web. Así como hoy día alguien compra por internet o alguien este, sin necesidad de hablar con un humano o alguien compra sus vuelos en, sin necesidad de ir al counter de la aerolínea, etc. Entonces creemos que es algo de que se va a ir adaptando con el tiempo. Sí, y solamente también para poder complementar lo que dijo Pau. Algo importante es que nosotros no queremos despersonalizar completamente la automatización. Es por eso que hemos, eh, en la estructura de la página web, hemos puesto referentes didácticos para que la persona no se sienta sola, y que cuando tenga alguna duda, no tenga que necesariamente ir a Google a buscarlo con palabras que no entiende. Si no, le hacen clic en pop ups que le indican qué tienen que poner, qué no tienen que poner, qué significa tal cosa, porque queremos estar con ellos mientras tienen la experiencia de la automatización. ¿no? De igual manera, nosotros estamos pensando en un futuro ver cómo podemos... Eh, mejorar todo este sistema de contacto, pero lo principal es que no olvidemos el propósito, nosotros estamos para solucionar en minutos lo que ellos quieren lo que ellos necesitan en ese momento entonces la rapidez no implica la despersonalización mientras nosotros le brindemos una experiencia al usarlo y no sea solamente una página en blanco bueno, No sé si Diego, tú quieres completar algo Sí, claro. Este, bueno, eh, gracias por la oportunidad de dar una respuesta. Eh, yo todavía me acuerdo cuando recién empezábamos con nuestro primer MVP y no llegaban clientes, ¿no? Este, y le poníamos un harto punche. O sea, estábamos sudándola, ¿no? Pero no llegaban los clientes. Y un día, como decirte, un viernes ya para cerrar la semana, este, se me ocurre revisar eh, la parte interna de la plataforma, ¿no? Donde se iban registrando y siempre habían un montón de, por ahí, personas que habían dejado sus correos, alguno que decía wxyz.com, ¿no? Entonces siempre hay gente probando, metiéndose a ahumear que había por ahí, pero nunca nada real. Y de pronto me doy cuenta que había un correo real y me meto a ver la información de ese usuario que me aparecía solo su correo y era una persona que había llenado absolutamente toda la información del formulario y ya había pagado y había pagado hace como cuatro días y, y yo tan poca fe le tenía a la plataforma que recién después de cuatro días me había dado cuenta que habíamos hecho nuestra primera venta 100% online sin tener comunicación con esta persona y ese fue el momento de eureka y decir Ok, hay gente que está dispuesta a hacerlo. Entonces, creo que ese fue nuestro primer, nuestro primer rayo de luz como que nos dio la esperanza para, para empezar a generar cada vez más tecnología detrás de, de Legally. Y hoy en día, por ejemplo, hay un sinfín de herramientas que te ayudan realmente a la automatización de procesos dentro de la empresa donde no necesariamente tienen que estar totalmente vinculados de cara al cliente, sino también de manera interna para el desarrollo y la simplificación del propio negocio. Porque cuando estamos hablando de una startup, no solo hablamos de la tecnología que le sirve al usuario, sino también hablamos de la tecnología que optima, op, optimiza la operatividad del negocio, ¿no? Y que es lo que finalmente hace que un negocio, pues, mantenga costos reducidos, y te permita a ti escalar como, como empresa. Entonces, hemos logrado implementar alguna de estas herramientas como un chatbot en Facebook, donde a veces a las 3 de la mañana estoy viendo en mi celular que me está... Es, me está estoy recibiendo los mensajes de, de personas que entran y, y, pre, y le dan clic a una pregunta, eh, ¿cómo registrar mi marca? Este, si ya tengo registrada una marca, ¿puedo registrar otra marca más? O cosas sencillas, preguntas que a veces este, podrían ser respondidas con un sí o, o alguna respuesta contundente y no es necesario realizar una llamada. Entonces, eh, hay mucha, mucha, mucha gente que hoy en día ya está dispuesta a, digamos, que mantenerse, mantener ese contacto frío, como bien decían, con una computadora sin necesidad de conversar con, con alguien, sobre todo para la etapa de investigación, ¿no? Porque hay que entender aquí al usuario de, de una manera diferente y me refiero a que están las personas que efectivamente necesitan aclarar sus dudas con alguien eh, y tener la seguridad que alguien se le está diciendo pero hay mucha gente que antes de de conversar con alguien prefieren investigar por sí mismas no y encontrar la información porque también hay un cierto grado de compromiso que estas personas sienten al conversar con alguien y sentir que de repente ya es un compromiso de comprarte entonces hay que explorar un poco bien cuál es el tipo de usuario que, que uno está buscando para, para captar y convertirlo a, en cliente para entender también cómo llegar a ellos y, y aprovechar los canales que ya existen. ¿no? O sea, ¿para qué inventar la rueda nuevamente? Eh, existen chatbots en Facebook, eh, existen este, respuestas automatizadas a través de WhatsApp, eh, son canales de comunicación que son muy cercanos a las personas y... y de, de cara, digamos que eso es de cara al cliente y, y de la fachada hacia adentro, también hay herramientas que se pueden de alguna manera acoplar a, a la operatividad y a tu propia plataforma si es que ya la tienes desarrollada, ¿no? Esto por lo menos es lo que a nosotros en gran parte nos permite elevar la productividad y no solo eso, sino que conforme vamos eh, captando abogados para incluirlos dentro de nuestro pool, que son las personas que en muchos casos terminan desarrollando servicios que requieren de un nivel de atención más complejo que una simple automatización, pues nos permite trabajar con, con estos profesionales de una manera muy eficiente, ¿no? en donde ellos también ven un beneficio porque definitivamente ya no tienen que ponerle eh, tres horas, cuatro horas a un cliente, si sino resuelven los problemas en una. Entonces pueden ofrecer una tarifa mucho más competitiva este, para Legally, llegar a un acuerdo con nosotros y eh, brindarle un servicio excelente al cliente, que es lo que finalmente estamos buscando nosotros como objetivo. Excelente, gracias Diego. Eh, ahora sí abrimos un poco las preguntas a al público en general y por supuesto también a los organizadores. Eh, Mariana es la que primero tiene la, la, la mano levantada. Mariana, si quieres encender tu micrófono, adelante. Hola, ¿cómo están? Eh, felicitaciones a, a los tres proyectos, me han, me han gustado mucho. Eh, y tenía una pregunta específicamente para los chicos de la cápsula. Quería eh, conocer y que nos puedan explicar qué, qué metodologías se utilizan para llevar a cabo su, sus proyectos. Y cómo así han hecho para, para prepararse, para tener los conocimientos en temas más relacionados al diseño, porque al menos en las facultades de Derecho tradicionales no, no solemos tener ese tipo de formación. Entonces, no sé si ustedes la, sí si la tienen en la Pacífico, monstruo, pero si es que no, ¿cómo han hecho para poder tener ese, ese, ese conocimiento y formarse en esa rama también? Genial. Eh, gracias, Mariana, por la pregunta. Es. Es, es muy genial porque en realidad esto ha sido una construcción, digamos, ligándolo con la, con la pregunta que me hizo hace un rato Rafael, una construcción bien interna, ¿no? Y hemos comenzado desde nosotros, capacitándonos, entre nosotros mismos, a, a ya utilizar, digamos, eh, metodologías para los proyectos que, que vamos a utilizar o vamos a realizar. Y dentro de estas metodologías... Eh, una de ellas es el Legal Design, hemos tenido la oportunidad, tanto Ana Lucía como yo, de, de estar en un curso eh, de Legal Design que fue eh, en Colombia. Y eh, yo siempre he sido apasionado también del diseño, o sea, siempre me ha encantado diseñar. Y creo que siempre he encontrado ese nicho justo en el derecho, ¿no? que es algo que no encontraba. Y eso siempre lo comparto, no algo que nosotros tenemos... En, en la cápsula, es que si tú aprendes algo, lo tienes que enseñar a los demás. Y eso es algo que hemos practicado mucho entre nosotros. Entonces, digamos que hemos trasladado ese conocimiento. Ese es uno, el legal design. Luego, eh, en el caso de la orientación de startups, la estación de orientación de startups, utilizan más bien un método masocrático, eh, justamente porque buscan que la experiencia sea mucha más volada, mucho más valorada, perdón. Es como... Si bien saben, saben cómo poder lidiar con una, con, con una orientación o una startup, pero buscan más aprender en, le, o sea, aprender en el campo y, y si se comete un error se arregla y se falla rápido. ¿no? Como dicen, fallar rápido y fallar barato. Eh, y eso es una práctica que también tenemos en, del otro lado, en la estación de conexión legal. ¿no? Eh, ahora para el primer proyecto hemos utilizado la metodología de Lean, LIA este, Lean. Y, eh, bueno, ahora que todo el mundo le pone el legal a, a las metodologías, pero digamos, es Lean Startup. Y ahí, eh, eso combinado con legal design, ¿no? Esas son las dos metodologías que estamos utilizando para el primer piloto que lo vamos a lanzar muy pronto. Gracias. Y si me permiten una última pregunta sobre esto último. Eh, mm. ¿Son solo ustedes cuatro los que están en la cápsula o es un plan que... que que incluye estudiantes de la universidad, eh, o cuál es el plan que tienen, digamos, para los años que vienen? Eh, genial, es, en realidad somos seis, son dos en la estación de conexión legal, que es donde más practicamos el legal design, y eh, cuatro personas que están en la estación de orientación startups, cuatro estudiantes, todos somos estudiantes o egresados eh, de la Universidad del Pacífico, y eh, hay dos profesores que nos apoyan sí. mucho, con el tema de, de, de tener la información correcta, de poder, a, eh, nos asesoran bastante. Entonces, el plan en realidad es sumar a más gente. O sea, lo, lo que buscamos en, en, en, con la cápsula, y es algo que siempre decimos los chicos entre nosotros, es que queremos que la cápsula vaya más allá de los fundadores. Es decir, que si nosotros no estamos, que eso siga eh, caminando. ¿no? Y para eso lo, lo importante es formar comunidad. Y para formar comunidad justamente están estos rituales que le mencionaba Rafael en un inicio. Ven que todo está mucho muy interconectado y eso es lo que nos encanta porque como que sentimos que todo está encajando. Y, y eso digamos que es, es un privilegio tener a todos los chicos súper entusiasmados por eso, ¿no? porque es, sienten que, que todo tiene sentido a partir del propósito que, que les mencioné en la presentación. Gracias. Buenísimo. Pao. Yes. Hola, ¿qué tal? Felicitaciones a, a todos los proyectos, en verdad me parecen súper interesantes y, y felicitaciones. Yo tengo una duda que es cómo así pueden, o sea, si bien eh, han, ido, han ido modificando los MVPs y estos han ido variando, ¿de qué manera, con qué herramienta o, con qué herramientas o cómo han hecho para poder traquear? Eh, ¿qué tanto está funcionando la herramienta? Más allá de los ingresos monetarios, me imagino, pero es como, ¿cómo han, han podido identificar esos pequeños cuellos de botella o cosas que hay que mejorar, que a veces cuando uno está diseñando este MPP o, o lo testea con la gente, no, no, se, no se pueden identificar hasta cuando ya la herramienta ya está en 100% en operación? Eh, esa sería mi pregunta. Para el que quiera responder, ¿eh? no se peleen. Uy, perfecto. Entonces, empiezo yo, Pau. Muchas gracias por tu pregunta. Eh, bueno, principalmente, eh, luego doy pase a Pau para que hable un poco de cómo realizamos el traqueo efectivo de cómo, cuando lanzamos ese primer MVP. Pero, primero, nosotros buscamos que esta, este proyecto, cuando era solamente un proyecto y no lo que es ahora, que es Alo era totalmente distinto. Nosotros queríamos hacer tres cosas a la misma vez. Queríamos ser un blog, queríamos ser un automatizador y un, como un marketplace de abogados. Sin embargo, al mercado era, era mucho, mucho capital humano para tantas cosas y tuvimos que enfocarnos en uno. Tuvimos que tomar decisiones y con nuestros advisors que nos, que nos ayudaron. Cuando solamente nos encargamos de la plataforma, porque nosotros mismos lo creamos, nosotros mismos lo desarrollamos, habían dos cosas. El primer testeo, lo abri, abríamos la página web y nosotros mismos buscábamos. Proyectábamos los correos, proyectábamos los usuarios, y realizábamos los documentos para ver qué tanto hacían. Era un trabajo donde los chicos eh, tenían que pasar todos los documentos que hacíamos, eh, con los textos y esas codificaciones extrañas, que es un mundo muy interesante, eh, que Pablo lo puede explicar mejor después. Eh, pero justo ahí veíamos, hay que corregir esto, no, no despliega lo siguiente, no despliega lo otro pero lo importante es que el MVP se va corrigiendo con el feedback de la gente. Es lo más importante. Cuando sacamos nuestra primera prueba gratis, que fue la carta de renuncia, recibimos un montón de personas inscritas, un montón de, un, en verdad un montón de personas que querían renunciar al parecer, porque teníamos datos completos, teníamos todo listo y dijimos, "Wow, estamos bien." Eh, y cuando preguntamos, oye, ¿qué tal? ¿Lo has probado? Sí, me gustaría hacer esto, me gustaría otro, hay que agregar el nombre del gerente, que la fecha te pueda decir, oye, hay que agregarle estos parrafitos que le estaba comentando de los 30 días para pedir la renuncia, que sean de manera automática, hay que agregar unas cláusulas que puedes quitarlas tú si quieres. Entonces íbamos de la mano del público porque el en el primer momento éramos, necesitamos feedback directo contactábamos a las personas, nosotros tenemos una, eh, una política de protección de datos personales también, está súper clara, entonces eh, respecto de lo que habían aceptado este tipo de políticas, nos contactábamos con las personas eh, cercanas y pedíamos feedback. Luego, justo ahí Pau va a poder hablar de cómo hacemos este tema de Google Trends, porque también lo buscamos ahí, vimos un montón de personas que ingresaban a Low, no necesariamente por algún post, sino porque buscaban cosas en Quechua, y salíamos, y eso era súper interesante. Y lo más importante es que existen errores que se están corrigiendo, porque la automatización es así: siempre va a haber una mejora, siempre se puede optimizar y siempre hay cosas o redacciones que se pueden mejorar. Pero vamos de la mano con los comentarios de las personas. No sé, Pau, si te gustaría hablar un poquito más de la parte de ingeniería. Eh, sí, Daniela. Ah, bueno, como menciona Daniela, sí, al inicio sí usamos bastante, bueno, seguimos usando bastante el feedback de los usuarios para mejorar el MVP. Y al inicio no teníamos como que una herramienta tan sofisticada para copiar este feedback, en realidad era por WhatsApp nomás, que llegaba un WhatsApp de alguien que decía, oye, he probado tu página y esto me ha fallado, creo que esto podría mejorar, etc. Y ya pasando a herramientas ya un poco más profesionales, bueno, una que se usa bastante en el mercado es el NPS el Net Promoter Score. Entonces, ahora cada vez de que alguien termina de editar un documento, se le pregunta que evalúe eh, qué tan probable es que lo recomendaría a mí, al 0 al 10. Entonces, de esta manera te permite evaluar el, el Net Promoter Score, o sea, qué tan probable es que lo recomiendes. Eh, más o menos un nivel de Net Promoter Score como de, eh, o sea, un nivel eh, bueno sería más de 50. Y esto se calcula eh, preguntándole qué tan probable es que recomiendas de 0 al 10 y calculas el porcentaje de promoters, que son quienes pusieron 9 y 10, y lo descuentas del porcentaje de, de Tractors, que es del 0 al 6, me parece. Entonces, este es un ejemplo de una herramienta, o sea, puedes poner una encuesta, digamos, al final de, de tu producto. Eh, otras herramientas ya un poco más sofisticadas que también hemos implementado son eh, una que se llama Full Story. Esta, por ejemplo, te deja grabar la pantalla y te deja ver en qué parte de tu usuario se queda estancado y ya luego mejoras eso. Y otra herramienta también bien interesante, también que se usa bastante en el... En el en el mercado sería amplitud bueno, eso te permite traquear todas las acciones de tu usuario y te permite establecer un funnel de conversión, o sea, donde primero el usuario visita tu página, luego se registra, luego compra y luego termina su documento, entonces te ayuda a ver como que, en qué etapa del funnel se quedó. Y sí, bueno, esas serían unas herramientas, pero en general este, al inicio como MVP no tiene tantos usuarios, la verdad sí tienes una herramienta manual como el WhatsApp, yo creo que es más que suficiente. Muchas gracias, Pablo. En verdad que importante tener un ingeniero en el equipo, ah ¿eh? Me ha... la mente. Gracias. Ahí, no sé, no sé si tú, Diego, quieres comentar algo sobre ese punto. Eh, bueno, sí, en realidad, este considerar también que, así como, o sea, definitivamente en etapa temprana, como, como bien comentaba Daniela, pues lo fundamental es tener contacto directo con el usuario, ¿no? es quien te va a dar un mejor feedback y, y un alcance bien claro de cuáles son los puntos de mejora. Este, y sobre todo porque en una etapa temprana pues no hay mucha tecnología dentro de la plataforma. Pero esto no quita de que no se puedan poner algunos flags que se levanten. Este, como Y esto es para conversar una vez más con un ingeniero o quien te esté desarrollando el proyecto. no O sea, creo que no se puede prescindir de, de ese capital humano. Este... Y, y colocar puntos claves como el contador de clics en los botones o implementar otras herramientas, sobre todo a nivel comercial, que me parece fundamental, porque eh, el fin de cualquier proyecto, cualquier negocio es que sea rentable, ¿no? Entonces, esto solo lo mides con la conversión de clientes. Y, y para tener eso presente, eh, pues las herramientas que por definición son las las ideales es Google Analytics. Por ejemplo, en Google Analytics tú puedes tener un claro seguimiento de por dónde es que está navegando tu usuario, eh, hacia qué secciones de tu página se va y dónde fuga. ¿no? Entonces, tranquilamente puedes ir probando, agregando cierto contenido o cierta, eh, ciertas pausas o pautas dentro de, de cada ventana para ver si es que eso va generando algún impacto. Eh, asimismo, hay herramientas como el Google Tag Manager que te permiten también traquear este, por dónde es de que están cliqueando, si es que tienes un video de YouTube si, dentro de la página, si es que lo miran, cuántas personas lo miran y, y de dónde provienen esas vistas, ¿no? Si es que son usuarios de, de, este, de Google Chrome o de Internet Explorer, de Windows o de iOS, este, de qué país provienen, de qué provincia en qué horarios, toda esa información, de hecho la traquea Google Analytics simplemente incrustando una etiqueta dentro del código de la página, que es una tarea bastante sencilla por la cual no les deberían cobrar muy caro, tengan eso presente, este, y, y ya está, o sea, solo Google Analytics les brinda muchísima información, si es que ya tienen una página web corriendo. Gracias Diego. Buenísimo. Eh, Adri. Gracias, Álvaro. Este bueno, una vez más felicitaciones a los tres eh, emprendimientos que han presentado hoy. de verdad son súper interesantes este, y además que creo y creo que hablo por el resto de de quienes nos acompañan ahora que contribuyen bastante a la a la comunidad. Bueno, mi pregunta no era puntualmente hacia un, eh, un emprendimiento o una iniciativa, sino hacia para todos este, y también respecto a la industria en la que estamos ahora, que es la innovación legal y eh, legal tech y el tema de automatización. Eh, Se sé, sé que algunos eh, emprendimientos o proyectos han nacido antes de la pandemia me imagino que con la pandemia ha tenido un pequeño boost este, por el tema del distanciamiento, que todo el mundo está en sus casas y que las cosas se tenían que hacer sí o sí de la computadora. Pero vemos que las cosas eh, o la vida ya se está reanudando a como era antes. Entonces quería preguntarles a los tres este, cómo veían el, la industria del tech de acá a dos, tres o cuatro años? Este, con qué propuestas nuevas? con qué ese, nuevas soluciones o con qué problemas nuevos también que, que podamos afrontar a futuro. Genial, ya que nadie, nadie se anima, voy primero, voy primero. Eh, gracias Adriana por la pregunta. Yo creo que eh, el tema de innovación legal sí efectivamente con la pandemia yo recuerdo esa anécdota de con, con Ana Lucía, que es una de las cofundadoras, que antes de la pandemia yo estaba en intercambio y no me encontraba en Perú, y ella tampoco. Entonces, estábamos en estos dos ecosistemas legales eh, en otros países, en Ana Lucía en Colombia y, y yo por Europa, y, y, nos, y nos, nos llamamos y nos contábamos, oye, están haciendo esta cosa, que están innovando así en la Facultad de Derecho de este país, que no sé qué. Y, y en ese momento no existía pandemia, entonces decíamos como, wow qué genial, esto debería haber en Perú, ¿no? Y cuando surgió la pandemia, eh, no, no te miento, y Ana Lucia es testigo de que cada vez más se comenzó a hablar del tema de innovación, automatización, este, y todo lo que tenga que ver con tecnología y derecho. O sea, fue un boom. O sea, yo creo que hubo webinars hasta por gusto ya. Este, de todos esos temas. Entonces yo creo que sí, ha sido un, ha sido un, un boost muy interesante. Eh, incluso hay un libro muy recomendado que se llama Online Courts, de Richard Saskin, si es que lo quieren leer, que justo relata un poquito cómo ha sido pre y post pandemia el tema de, del sistema de justicia y que me parece interesante, una muy buena lectura. Y, eh, y de la mano de eso, digamos también quisiera responder ya desde el lado más académico, que es donde estamos nosotros como cápsula, y creo que también la academia tiene que tener un, un papel muy importante en Perú, por lo menos, eh, de formar eh, abogados que tengan eh, este entendimiento de la tecnología, que felizmente, por ejemplo, en la UP tenemos un curso justamente de Derecho al Emprendimiento e Innovación, y de la mano de, de, de, la, de, de la decana Cecilia O'Neill, que es la que está incentivando cada vez más este tema, y yo creo que también a raíz de la pandemia, pero ella siempre, siempre ha querido eh, tener, tener eh, mucha, que, que esta, la innovación legal tenga mucha aparición en la facultad. Y yo creo que esos roles van a ser vitales, ¿no? Porque si no, vamos a seguir generando abogados que, que no tengan entendimiento de la tecnología, que no se puedan adaptar, que no puedan ser empáticos, etcétera, etcétera. Sí, eh, yo también quería agregar algo a eso. Y de hecho, como dice Sebas, los abogados han tenido que adaptarse eh, a estas medidas de tecnología pero creo que algo que de repente nos impacta más a nosotros como emprendedores son los consumidores. Y en verdad, la población en general ha tenido que adaptarse a la tecnología. Ahora casi todos los recursos que se presentan son por mesas de partes virtuales, entonces la gente está prácticamente obligada a eso. Y lo bueno o lo positivo que podemos sacar de esta moder nueva modernidad, nuevo mundo prácticamente, es que las personas comienzan a confiar en la tecnología, que era algo que antes no hacían. O sea, creo que personas de repente que han vivido siempre presentando documentos en una mesa de partes presencial, no se imaginaba que ahora estaba obligado a hacerlo todo virtualmente. Y saben, por la experiencia que han tenido en pandemia, que eso en verdad funciona, que en verdad los documentos sí son entregados, que... Eh, pueden hacerle un seguimiento de repente un poco más rápido, o por ejemplo, las vigencias de poder que antes se tenían que pedir en azonar y ahora solo las puedes pedir virtualmente o, o algunos documentos que ya son indispensables eh, que iban a ser virtuales. Entonces eso nos ha beneficiado bastante en cuanto a temas de confianza, porque creo que las personas que se acercan a nuestros proyectos eh, tienen esa barrera, que es de ¿En verdad esto funcionará o no funcionará? Mucho más allá del dinero. Creo que es más eh, el sentido de que les llegue por correo, al menos en nuestro, en nuestro emprendimiento, el documento final. Y bueno, ahora se han dado cuenta que eso sí funciona. Sí, solo también complementando a Valé, y creo que somos porque somos de la misma escuela UP, algo que hay que rescatar de cómo era en la época pre-pandemia, que estaban poquito a poquito entrando los temas de smart contracts, blockchain... No, justo recuerdo un curso desde mi experiencia que fue Derecho a Tecnología también, eh, y Derecho a Innovación, uno de ellos fue justo un viaje que tuvimos a Argentina, donde comenzamos a ver un poco más de blockchain y vimos cómo podía impactar, implementar este tema, por ejemplo, para diversos concursos o, por ejemplo, licitaciones públicas por la trazabilidad que podrían tener. Si me preguntan qué pasa cada cuatro años, yo espero, en caso se invierte en tecnología y en capital humano en el Perú, por parte del gobierno, que se puedan generar centros de innovación donde las personas puedan generar ideas. No, en Argentina, por ejemplo, era muy fácil que las personas generen ideas en un lugar, se sienten y comiencen a pensar fuera de la caja. Otro punto importante que creemos que nos ayudó bastante en la universidad es que tenemos cursos, por ejemplo, de Design Thinking, ¿no? de Analytics, de Python, diversos cursos que no solamente la universidad los brinda, sino también hay grupos de chicos que enseñan a los demás, que es importante como base para las futuras generaciones. ¿no? Nosotros, por ejemplo... Nacimos en plena pandemia, nosotros nacimos en plena pandemia y nos dimos cuenta que el mindset no solo tiene que cambiar desde nuestro lado, sino del lado del usuario, porque si bien es cierto, hay mayor tendencia al consumismo por internet, las ventas online, también hay mayor tendencia a la, a la desconfianza, y lo que nosotros creemos es generar esa confianza. No, por eso, si me preguntan a mí cómo es, y no solo hay que esperar, en el caso que el Estado no lo haga, eh, de, dentro del sector privado comenzar a implementar e incentivar a los trabajadores a pensar fuera de la caja. Usualmente nos estancamos y creemos, sola eh, que no solamente abogados, cualquier tipo de personas, que se nos estancamos en una cosa tan chiquita, un problema que pueda tener solución, pero no una solución usual. ¿No? sería interesante que las empresas puedan invertir un poquito en estos cursos, en Agile, en desarrollo de proyectos, para poder generar no solamente una cartera de clientes para cada empresa, para mejorar sus procesos internos, sino para incentivar a su propio personal a mejorar continuamente sus procesos. Porque lo que yo personalmente considero, y creo que todo el equipo de ha AdLow también, es que nadie conoce más su chamba que la persona que lo trabaja. Y si esta persona está capacitada y se le brinda las herramientas para proponer soluciones, vamos a comenzar a todos a tener mucha más ímpetu en la innovación y la tecnología, mejorando procesos y creando algunos. Buenísimo, la verdad que muy, muy interesante. La hora avanza, son 8 y, eh, 8 y 28, no sé si es que hay alguien, una pregunta final del público o de los organizadores, alguien que se anime con una, una pregunta de cierre. Estoy leyendo el chat. Ah, hay una pregunta de Fabián Alvarado, la, la he hecho por escrito. Una pregunta para el team de Legally, o de Legally. la asesoría va limitada a tema de constitución o también a cualquier otro aspecto de le legal que pueda afectar al modelo de negocio. Eh, bueno, nuestros servicios eh, se han ido, nuestro portafolio de servicios se ha ido incrementando con, eh, con el desarrollo o la evolución de del startup. De hecho, en este momento eh, nuestro portafolio ha crecido bastante. Tenemos más de 20 servicios. Podríamos estar hablando de los 30 servicios aproximadamente dentro de los cuales este, algunos están totalmente automatizados y otros se brindan por su naturaleza de una manera más tradicional. Y es aquí donde entran a calar en realidad eh, los profesionales o los abogados que, so, que hacen parte o se asocian al pool, este, en donde encontramos algunos que son practicantes legales u otros que son este, abogados ya, eh, digamos que de trayectoria, ¿no? Y dependiendo de esto, pues ellos participan en distintas etapas de los servicios a nuestros clientes. De hecho, eh, si es que a alguno de los presentes les interesa, pueden escribirnos... este a, por las redes sociales para que nos contacten directamente a mí o a mi socio o escribirme a mi correo que es bien sencillo de recordar es dddiego la d arroba legally.pe eso es todo este y nada y conversamos de hecho nos interesa mucho estar en contacto con eh, todas las personas que estén interesadas en este tema de Legal Tech y que quieran de alguna manera eh, introducirse en una startup que ya viene un tiempo explorando este, esta innovación. Excelente, buenísimo Diego. Bueno, si no hay más este, preguntas, eh, le doy el pase a, a Paola para el cierre del evento y les agradezco. Yo muy contento de haberlos tenido a los tres equipos acá. Muy interesante y estoy seguro que ustedes son la la punta de lanza de los procesos de innovación en la industria legal acá en el Perú. Así que felicitaciones. Gracias chicos por, por este esta súper interesante charla que hemos tenido. Yo he aprendido también bastante. Eh, y como dice este Álvaro, es crucial continuar con, gestando este ecosistema de innovación legal. Y, y de animar a toda esa gente que de repente hoy día ha escuchado a estos emprendedores y se ha sentido motivado tiene una idea que quiere ejecutar hace tiempo pero piensa que es muy complicado o que, no está, o que el, el mercado legal no está listo, que, que vean que sí se pueden hacer las cosas, que, que chicos, incluso mucho menor que yo, haciendo cosas increíbles, eh, y en verdad lo felicito. Y, y los animo a toda esa gente que de repente se siente inspirada a que, a que dé el salto, ¿no? Y que actuemos con la empatía, que creo que eso es lo que más necesitamos y que va a revolucionar al final el mercado de la innovación legal. Así que, muchas gracias, nos vemos en el próximo Meetup. Igual, saben que si tienen alguna sugerencia, les parece interesante algún tema, o quisieran ahondar un poco más, pueden enviarnos un correo. Eh, por nuestras redes o escribirnos o incluso si ustedes tienen un pertinente juego que quieran conocer. Así que muchas gracias, nos vemos pronto y estamos conversando.